Hola qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas, muy buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. De nuevo hemos recomenzado con estos videos, habíamos parado por algunas semanas porque de forma momentánea hemos suspendido las charlas de café sin embargo no queremos dejar de seguir subiendo videos a nuestro canal y siempre con la idea, siempre con la intención de ir abordando temas que son importantes, fundamentales estos videos que voy a estar haciendo ahora van a ser mucho más chiquitos en comparación con los anteriores son mini videos pero sí quiero compactar mucho de, del conocimiento, de la información, de las enseñanzas que pueden ser importantes para nosotros. Hoy, para no extenderme en eh, una plática que puede llevarte, llevarme a que este video no sea un mini video, video, voy a hablar de un tema que es importante, fundamental, de hecho... Eh, yo diría que muy, muy en lo interno mío es lo más importante. Ahí está la esencia, ahí están las verdades, ahí están las fórmulas para nosotros poder llegar a alcanzar ese estado de conciencia superior, ese estado de evolución, de crecimiento, de desarrollo. Y claro, es, una, es un tema muy poco comprendido, muy poco entendido es un tema inclusive que se ha entendido que es solo para personas elegidas, escogidas y la verdad es que no es tan así no es tan así porque todo a nuestro alrededor todo lo que nosotros somos todo lo que se sucede en la vida tiene que ver con la alquimia Sí, amigos ese es el tema que vamos a abordar ahora. Hace poco hemos hecho un curso que esperemos pronto ya esté la, al alcance de todos y les hable de forma más práctica de qué se trata todo esto de trabajar con nuestras energías para alcanzar esas experiencias que nos pueden llevar a un grandísimo despertar. Hoy voy a recurrir a un libro que es una obra de arte realmente. Voy a recurrir a un libro que a pesar de que tenga siglos escrito o, mejor dicho, dibujado, y digo dibujado porque de eso se trata la gran parte del libro, se llama El Mutus Liber, tiene siglos al alcance de todos, pero aún no ha sido lo suficientemente comprendido, reconocido, valorado. Y hoy en homenaje a ese ese tremendo documento que está al alcance de todos gracias a la internet, voy a abordar eh, ciertas láminas, ciertos dibujos, y vamos a en, intentar desmenuzarlo, vamos a intentar conocerlo, vamos a intentar traerlo a nuestras vidas. Porque como decíamos recién, los alquimistas, aquellos que trabajan en, la, en un laboratorio para poder... Llegar a alcanzar esa piedra filosofal, es verdad que son muy pocos, han sido muy pocos siempre y se necesita toda una entrega absoluta hacia esa ciencia. Pero para nosotros, de repente, que tenemos una vida común y corriente, una vida llena de situaciones, de vivencias, de experiencias, de deseos, de sueños... También la alquimia puede llegar a ser muy provechosa. También la alquimia puede ser muy aplicable, porque esa ciencia, como le decíamos, está en toda, en todo. Y la naturaleza es la gran maestra alquimista a la cual nosotros nos podemos fijar, podemos poner atención y así de esta forma beneficiarnos. Muy bien, no me voy a extender mucho. Vamos a pasar a la primera lámina de este Mutus Liber, yo aquí voy a tener la imagen de cerca para ir recordando ciertas señales. Ricardo me la va a poner aquí a la izquierda, la imagen, de, de seguro ustedes la están viendo. Voy a pedirles a todos ustedes que bajen estas láminas, estos dibujos y también se pongan a observarla y se pongan a estudiarla. El Mutus Liber entonces es un libro que apareció en el año 1677 allá en Francia y con estas 15 láminas el autor nos da los diferentes procedimientos y trabajos que debemos nosotros de realizar para poder enaltecer nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra alma y poder llegar a alcanzar ese conocimiento divino. La primera lámina, entonces, como ustedes bien ven aquí, se trata de, ni más ni menos, del famoso Jacob, ahí acostado poniendo su cabeza en una piedra. ¿Saben la historia de Jacob? Aquel que aspiró y quiso ser el heredero de, de ese reino, de, de ese pueblo, de ese, de ese reino que se trataba de su Dios verdadero, y era el segundo hijo eh, en herencia. Sin embargo, Jacob no se conformó con no ser el escogido, no ser el elegido, según las leyes del pueblo, según las leyes humanas. Él quiso poder llegar a, a, a ser mm, heredero de toda esta Sabiduría y entonces siempre valoró las enseñanzas de la divinidad de Dios y bueno, recurriendo de repente a todo lo que tenía a su disposición pudo llegar a ser el escogido eh, y el seleccionado por su padre Isaac al, de, al cual le dio la bendición claro, su hermano no estaba nada contento y bueno, hubo pleitos y lo persiguió, él huyó hacia el desierto y es ahí donde se acostó Jacob, puso su cabeza y usó una piedra como almohada y entonces tuvo este sueño tan famoso, tan conocido en donde, las, donde soñaba que una escalera llegaba hasta el cielo y los ángeles subían y bajaban por él, como bien lo vemos representado en la imagen. Si ustedes ven bien, esos ángeles tienen una trompeta en la mano. Trompeta de la cual hemos puesto algunos videos que se oyen por ahí, en diferentes ciudades, en diferentes lugares del mundo. Y estas trompetas avisan siempre a la humanidad, siempre a las personas, siempre a las condiciones que están en un, a un paso de dar un salto cuántico, a un paso de un gran despertar, avisan que ya la hora se aproxima. Es una especie de vibración, es una especie de sonido que se dice que los mensajeros celestiales a nosotros nos dan. Claro que Jacobo estaba por producirse en él un gran despertar, ya que él no se rindió con ser solo, un hijo más de su padre. Él quiso heredar su reino, él quiso heredar todo, toda su herencia. E hizo todo lo posible e inclusive a veces tuvo que acceder a, a, a situaciones que pueden llegar a ser muy juzgadas por el resto de la sociedad y de las personas. Jacob entonces representa ese iniciado, esa persona que no se rinde, que no se conforma con ser un hombre vulgar, con ser un hombre habituado en la materia, limitado al mundo. Tiene aspiraciones y quiere despertar esa herencia de su padre. Esos ángeles que suben y bajan por la escalera representan también un proceso que nosotros si queremos crecer y queremos avanzar, siempre debemos de estar realizando. Y ese proceso es siempre estar oyendo esa voz interior, siempre estar oyendo la percepción, la intuición, siempre estar en comunión con las cosas elevadas, porque resultarán para nosotros la guía de la cual debemos de plasmar, debemos de bajar, debemos de materializar en este mundo. Entonces, escuchándolo de arriba, escuchando la voz del corazón, aquella que surge del Espíritu de Dios, podremos recibir los señalamientos, el propósito, nuestros destinos, que, por supuesto, luego deben de ser materializados, deben de ser cumplidos. Y entonces, combinando las fuerzas celestes con, con las fuerzas materiales, que plasman, que podemos plasmar en este mundo, podemos realmente realizar y concretar una vida increíble, maravillosa, excepcional, que va potenciando la abundancia, la dicha, el crecimiento. Nunca debemos dejar de renunciar a nuestros sueños, nunca debemos dejar de hacer un lado nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, todo aquello que pretendemos de la vida, no importa que las personas no juzguen, que las personas no dejen a un lado, eso señala esas trompetas, eso señala esos ángeles que suben y bajan, eso señala que este mundo que estamos realizando está de acuerdo, está en armonía, está en equilibrio con ese yo superior que nos pide concretar y materializar en este mundo. Si ustedes ven, es circular esos tallos, que rodean la figura de, de los ángeles, de la escalera y de Jacob. Si ustedes ven, esos tallos están llenos de espinas, ya que no es fácil entrar al verdadero conocimiento y a la verdadera sabiduría. Hay que aprender a desatarla, hay que aprender a desenredarla. Fíjense, debajo de esos tallos hay un nudo, un nudo de lo cual solo aquellos que son merecedores pueden tener acceso. Y claro, son tallos de dos rosas, porque la rosa siempre ha representado el florecer, siempre ha representado la perfección, la expresión, la dicha, la emanación de todo aquello que es divino, de todo aquello que es una fragancia espectacular, hermosa, riquísima, una fragancia que proviene del mismo espíritu. Como ustedes verán en, en la figura, detrás hay algunas cosas escritas, y están en latín. La traducción de lo que dice ahí, aquí la tengo. Dice, un libro mudo en el que toda la filosofía hermética aparece representada por figuras jeroglíficas. Consagrado a Dios misericordioso, tres veces bueno y grande, y dedicado a los hijos del arte por un autor que responde al nombre de Altus. Eso es lo que significa. Y nuevamente nos dice que este libro está hecho a través del dibujo a través de las láminas, porque no hay un lenguaje más maravilloso, más trascendental que el de los dibujos, que el de las imágenes. Es un lenguaje universal, es un lenguaje en el cual si ponemos atención podemos despertar a muchas cosas que el autor, si lo hubiera hecho a través de las palabras, sería muy difícil poder encontrar, poder reproducir. Entonces, vemos esa escalera en el medio, vemos ese círculo alrededor y vemos el mutus liber in quotamen. Y ustedes verán que forman una cruz. la alquimia, el círculo con el palito atravesado, eh, la línea vertical, o sea, la escalera, simboliza la sal divina. Simboliza esa sabiduría que desciende, ese poder maravilloso que desciende de lo más elevado. Mutus liber incua también, esas palabras o esas letras que están más grandes, que son transversales, representan la sal común, la sal material que nosotros tenemos. Entonces esas dos sales, la sal de la vida, la sal que, que le da sabor, a nuestros alimentos, la sal común, y la sal de la espiritualidad, aquella que, que le da motivación, le da estímulo a todo lo que nosotros iniciamos, producen la fijación, producen el poder llegar a esa realización, eso simboliza la cruz, porque la cruz es unir lo elevado con lo inferior, el cielo con la tierra, es unir, ese aspecto divino, con esa parte material que nosotros tenemos. Y claro, la escalera, nuevamente retomando ese simbolismo, es progresiva, es por etapas, es por momentos. Cuando ustedes quieren llegar a concretar y realizar un emprendimiento, algún sueño, eh, alguna empresa, tienen que hacerlo de forma eh, periódica, tienen que hacerlo de forma gradual. Y eso se logra si somos perseverantes, y eso se logra si somos constantes, y eso se logra si logramos fijar nuestra mente en una dirección y en un sentido. Porque eso simboliza la piedra en la cabeza de Jacob. Piedra que después Jacob eh, lo entendió como una piedra divina como una piedra filosofada, la cual aceitó, llenó de aceite, consagró y dijo, esta es fetel, esta es la luz, así le llamó Jacob. Fíjense qué maravilloso, si logramos fijar nuestra mente, si logramos dejar de ser tan volubres, tan volátiles, tan impermanentes, si logramos Hacer silencio interior y concentrarnos en las cosas que son fundamentales, importantes, trascendentales. Esas que, que se pueden encontrar en lo más profundo de nuestro ser, como entrando en meditación. Ahí Jacob lo hace como si estaba durmiendo, pero realmente estaba en meditación, no estaba durmiendo. Y ese sueño fue una experiencia mística, muy representativa. Fijando entonces su atención hacia la, los aspectos superiores de sí, fijando entonces sus energías, podrá él lograr alcanzar ese florecer, ese trascender. Y claro, se hace en un desierto, se hace a solas, se hace con uno mismo, se hace en un estado siempre, de dicha, de gozo, de confianza, de perseverancia. Todo en la vida puede concretarse, e inclusive la piedra filosofal. Ya más adelante iremos viendo otras láminas, iremos analizándola, desmenuzándola, pero sí... Esta imagen, que es la primera de todas, nos habla muchísimo de cómo nosotros debemos de estar preparados para realmente tener éxito en esta encarnación que tenemos. Si solo ponemos nuestra atención a las cosas materiales y mundanas, vamos a fracasar. Vamos a ser como ese primer hijo primogénito de, de hermano de Jacob, al cual... Isaac debió de elegir como su sucesor, sin embargo las cosas se dieron para que fuera Jacob, porque Jacob era el más digno. Todos nosotros somos primogénitos, todos nosotros está, está a nuestro alcance esa herencia, pero debemos mostrar como Jacob esa dignidad, ese anhelo, ese fuego interior, fuego muy importante para la alquimia. Y bueno, hay varios elementos más, uno de ellos por ejemplo, si ustedes se fijan en la rodilla de Jacob, desde ahí se alza esa escalera. Y no es casualidad que esté mostrando la rodilla, la rodilla siempre se ha visto como la articulación que a nosotros nos permite avanzar, nos permite caminar, nos permite lograr llegar a destino. Y claro... Ese destino, como decíamos, tiene que ser de forma metódica, de forma paciente, de forma perseverante y confiada. Ojo, que no nos gane la ansiedad, que no nos gane la impaciencia. De esa forma, la gran obra, el poder plasmar esos proyectos, esos sueños, esas realizaciones no se va a, no se va a alcanzar. Entonces fíjense ustedes, lo que hemos hecho es traer la alquimia, por lo menos de esta lámina, a las cosas cotidianas de nuestro proceder, de nuestro vivir, de nuestro existir. E iremos poco a poco entendiendo que entonces la alquimia es una ciencia a la cual hay que poner atención. Entonces el mutus liber tiene mucho para decirnos, mucho para enseñarnos. Y vale la pena que todos nosotros nos pongamos a observar, esta lámina y las otras, e intentemos captar esas enseñanzas. Otras de las cosas que veo, si ustedes ven, está la noche y está el día. Esa noche y ese día, esa dualidad que debe de estar en equilibrio, es fundamental. Ese consciente y ese inconsciente que debe de llevarse en nosotros, de forma positiva, de forma armónica, no deben de estar en conflicto. Hay muchas personas que cargan una enorme contradicción encerrado en ellos mismos. Hay muchísimas personas que viven en conflicto, culpándose, dañándose, obstaculizándose de forma permanente la vida. Hay que sanar ese inconsciente y hay que iluminar ese consciente también. Entonces de esa manera, esa noche y ese día, eso tan interno y profundo y eso tan consciente y tan allegado a nosotros, si logramos conciliar las cosas, los mensajes de los cielos, las inspiraciones, los señalamientos, las experiencias para poder llegar a destino, todo se va a ir dando. Todo lo vamos a ir alcanzando. Bueno, hasta aquí entonces terminamos esta primer charla de el Mutus Liber. Vamos a seguir explicando poco a poco las sucesivas láminas, espero no estar aburriéndolos. Espero que, que me vayan captando poco a poco lo que voy transmitiendo. Y bueno, un abrazo para todo, todos amigos. La verdad es que les agradezco mucho que en este tiempo que no haya estado subiendo videos me hayan pedido que, que no deje de hacerlo porque es por ustedes que estamos aquí un abrazo grande